Para que ustedes vean que eh, los jugadores que son seres humanos leen, miran, oyen más un joven que si ponemos una balanza ha sido muy positiva su actuación aquí en cuatro o cinco años bueno, cuatro años el 2017 cuando fue cambiado Abertal Faglibe va a ser robada aquí Abertal ha sido un short stop. es parte de la línea central defensivamente es un jugador muy bueno una tranquilidad defensivamente en segunda, en el short y entonces, no podemos tampoco cargarle toda la balanza a ese pobre muchacho. Ayer se envasó en todos los turnos, fue un hombre grande. Lamentablemente, el equipo no pudo ganar el juego de pelota Richard Ureña tuvo una tremenda serie final. Mi respeto a Richard, que se perdió parte de la serie regular por el tema del COVID también. Debutó en la serie final porque él no había jugado este tipo de escenarios. Siempre se iban a regular, terminaba ello okay. qué. Por alguna razón no había podido jugar. Los gigantes tampoco del 2015 no jugábamos serie final. Entonces, ahí está el Franco Macorizano dejando una huella importante. Y tú lo mencionaste ahorita. Pero hay dos tipos que están listos para recibir la oportunidad, el caso de Kelvin Gutiérrez, de ser titular incluso con Casa City. Y yo creo que tiene mucho que ver el tema de que Kansas City no ha contratado a un tercera base todavía y es pensando en, en la salud de, Richard, de, de Kelvin Gutiérrez. Porque el Guti, si está saludable como lo está, estado, es una máquina, defensivamente una pared, buen brazo, tiene físico, joven, trabaja mucho y un comportamiento que yo creo que si existen dos, así como, como él, son muchos. El muchacho está listo para estar en el opening day de Kansas City. Y Kansas lo sabe. San Francisco va a tener en este jugador otra gran figura, así como ya lo tenemos en el béisbol de grandes ligas, con Hanser Alberto. Que no ha parado de trabajar y que ya cuando termine el tema del arbitraje y las firmas que vienen ahí, ya debe venir el contrato de Hanser, porque hay varios varias equipos que están tratando de convencer a Hanser de firmar y hay condiciones que no agradan mucho a la gente, al agente, no a la gente, al agente. Pero hay ofertas. Y el tema del otro jugador es José Cidí. La velocidad que tiene en sus piernas, la defensa. Bueno, son herramientas con el poder que además se le ha, él ha agregado. Sí. Y ayer lo vi tocar un par de veces, que si él hace esas cosas, yo creo que lo comenté en un momento en la transmisión, si él toca más frecuente, o sea, pero toca para envasarse, porque la gente entiende que para tocar es regalando out, y en realidad no es así. Si Siri toca la bola para mover esa defensa, para obligar al tercera base, a la primera base, a todo el mundo que se mueva con su velocidad va a provocar muchas cosas. No son muchos primeros bates que tienen la fuerza de José Siri. Siri pegó cuadrangular, cada que quería. Eso es increíble. Y él está listo para recibir oportunidad en esos entrenamientos de grandes ligas. Y yo confío mucho en que él va a pelear seriamente. Tal vez, tal vez ese cuarto outfielder de Houston. Houston tiene una buena estructura. Tal vez, no quiero ilusionarme, ilusionar a la gente pero él está listo para pelear por ese puesto y si no es el cuarto, él va a ser el quinto y él va a estar a la puerta ahí, Ahí, tú sabes que una temporada de Grandes Ligas que es larga, va a ser larga la próxima, hay muchas oportunidades yo le voy a dar mucho seguimiento a estos jóvenes en la temporada 2021 de Grandes Ligas, ¿Por porque ¿Qué Siri está listo para que le den un chance también y qué tú quieres que Siri haga corre, apara Tira, batea, Yo te decía, batea, yo tiene te poder. decía Junior, que debe ser uno de los jugadores más completos del béisbol dominicano. Sin Así duda. Y le faltan detalles. De, cuando siga jugando, detalles, experiencia, Que siga al lado de gente que lo, que lo aconseje. Y uno no puede hacerse loco aquí con Carlos Paulino, señores. Carlos Paulino dejó los dos pies ahí detrás de home todos los días. Un pelotero del clutch. En momentos grandes, Carlos Paulino resolvía... Y detrás de home play es una garantía defensiva de primer nivel. A mí me encanta ver a Carlos Paulino en playoff. Sí, eh. Es otro pelotero completamente. Es un tipo de respeto y todo el mundo lo quiere tener ahí. Gran trabajo otra vez. Lamentablemente a él, como es un catcher, como no es el tipo que más ofensivo del grupo, la gente no lo menciona tanto, pero lo de Carlos Paulino es impresionante. Cada vez que tiene que bloquear, cada vez que tiene que parar una pelota incómoda. Como el Picheo también. No, de lo principal... Y sabe que los dos veteranos, los dos veteranos, Juan Francisco me decía, Juan Francisco le remolcó 17 carreras a las águilas en series regular y playoff. 17. Los números de Juan Francisco solo van a verse por debajo en el promedio. Pero después, jonrones, doble, remolcada, le hizo de todo. Además de lo que él significa parado en ese home play. Me alegró mucho verlo de regreso. Él va a tener tiempo para... Una temporada de 50 juegos, la que viene. Eh, él va a ser figura aquí. Juan Francisco va a pegar bien ronio otra vez en esta liga. Bueno, conectó 7 en 24 juegos. Imagínense en 50 juegos. Y me decía, me siento mal. Viejo, me siento mal porque no pude esos últimos dos días ayudar más. O sea, son tipos serios. Tipos serios. Y el otro es Carlos Peguero. El COVID también interrumpió lo que pudo haber sido una temporada grande para él. Tenía 14 remolcadas y 4 horrones en un ratito. Y se enfermó la Así. pierna y luego se contagió y tuvo que salir como tres semanas de, de, de, de temporada. El COVID otra vez.